Hola amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad Pues bien, como sabéis en este canal hemos estado tocando algunos temas relacionados con el tema de la economía y de la política a nivel mundial Pero retomamos nuevamente lo que vienen siendo los contenidos de toda la vida de este canal Y quería seguir hablando del tema de misterio Pero en esta ocasión es muy curioso porque cuando hablamos de seres extraños, sí, lo que vienen siendo, <coughs> perdón, seres que no se conoce su origen, seres que al parecer, pues bueno, no son humanos. Esto puede sonar un poco a cuento chino, a película de ciencia ficción, se sabe que hay muchas películas relacionadas con todo esto, hay canales especializados sobre este tema, pero cuando empiezas a ahondar en este tema de seres extraños y ahora veremos qué es lo que abarca esto de los seres extraños. Nos damos cuenta que se han recogido en el mundo a través de policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, agencias privadas, se han recogido más de 1.242 archivos de los cuales estos 1242 archivos podemos decir que más del 80% pertenecen al ejército, es decir a las fuerzas armadas y a las diferentes policías de muchos países. Es evidente que todo el mundo conoce el Bigfoot, todo el mundo conoce el monstruo del lagonés y aunque puede estar entre el mito, la leyenda, la realidad y la picaresca esto también hay que decirlo hay un montón de países que han archivado estos casos y los han dejado como esto no tiene que salir a la luz pero que en realidad luego se ha investigado por parte incluso de lo que viene siendo eh, sociedades de investigación o asociaciones de investigación serias en este caso y parece ser que hay algo de real en todo esto de hecho si nos vamos a francia a nuestro país vecino vemos como incluso en el proyecto Gepan o el proyecto hey Pan, que es como se conoce actualmente este grupo de investigación financiado en parte por el gobierno francés habla de seres extraños evidentemente si vinculamos el fenómeno ovni nos salen seres extraños pero que esto está documentado incluso por la gendarmería francesa tienen más de 45 casos de seres extraños que han interactuado con seres humanos esto no es una cosa que podamos decir que bueno pues esto es algo que alguien se ha vuelto loco pero no es del todo así porque de hecho esta sociedad de investigación este grupo de investigación que hay que decirlo todo que es gubernamental pues parece que ha dejado una puerta abierta siempre deja una puerta abierta a que todo esto que está ocurriendo es real los primeros casos franceses nos podemos remontar a la primera eh, década de los 80 final de los años 1970 y parece ser que todo esto se ha llevado pues en un gran secretismo. He de aquí que yo a veces os lanzo esta pregunta. Si esto es falso, si esto no existe, ¿por qué los gobiernos se toman tanta molestia en querer taparlo, incluso clasificarlo, incluso en una vez que se ha desclasificado, tachar nombres, lugares, ubicaciones y personas que han intervenido? Esto siempre es una cosa que lanzo yo. Pero los datos los tenéis ahí, incluso podéis ahondar en la red y os podéis hacer con estos archivos. No es muy complicado. Vemos como México también tiene archivos donde la policía mexicana habla de seres extraños. Seres extraños que interactúan no solo con seres humanos, sino que actúan con animales. Y que luego hay una serie de denuncias por parte pues, de algunos granjeros. Esto ocurre en México. Si nos vamos a Guatemala, también ocurre lo mismo. Pero también podemos ir más al norte. Estados Unidos, Canadá y algunos países también de Sudamérica como Argentina. Y Chile también. Aquí en España se han reportado casos que los podéis buscar en los archivos del Ministerio de defensa de lo que es el Ejército del Aire español y podéis ver cómo hay una serie de acontecimientos donde también aparecen seres extraños seres con aspecto humanoide evidentemente muchos vamos a vincular este tema con el fenómeno ovni que vuelvo a incidir los gobiernos tapan cuidadosamente y además de una forma bastante bien hecho qué quiero decir con todo esto todo esto es una reflexión desde, pues bueno, desde, como he dicho, desde el Bigfoot, desde seres que parecen que son irreales y que se han ridiculizado. Quiero hacer un poco de memoria, memoria esta memoria histórica que tenemos aquí en el programa, en nuestro canal, donde realmente vamos a ver como en los años 90, en todo el mundo, se puso de acuerdo todas las televisiones, se pusieron de acuerdo todos. Tanto en españa como a nivel internacional se pusieron de acuerdo para hacer programas reality shows donde lo que iban a hacer era atraer a personas que realmente les hacía falta un psiquiatra o un psicólogo en este caso gente que bueno decían que tenían superpoderes y tal y cual no sé si vosotros en españa os acordáis pues de, de carlos jesús y de toda esta gente y del famoso programa de el castillo, la casa de los fantasmas o algo así se llamaba o de los... en fin, algo, algo así se llamaba este programa ya estamos hablando de los años 90, finales de los 90 y lo que se intentó fue desprestigiar todo este tema Retomando nuevamente nuestra línea dentro de lo que viene siendo nuestro programa quería hacer una mención especial a todos estos temas que luego, a posteriori, en algún lugar o en otro lugar, en algún sitio u otro sitio se han llevado al extremo, incluso podemos decir que eh, hablar de seres extraños puede causar, puede causar risa y que eso puede beneficiar a algunos sectores, si todo esto me parece estupendamente bien, yo no tengo ningún problema, pero si hablamos de investigación seria, esto está ocurriendo, esto no es una broma y de hecho se han ido desclasificando poco a poco algunos archivos a nivel internacional que nos hablan de este fenómeno. ¿Puede ser que estemos nuevamente bajo la burla, bajo la risa y la mofa de todo lo que ocurre en el mundo del misterio? Pues yo creo que sí, que estamos eh, siendo eh, objeto de burla en este sentido. Y también os diré más, hay eh, lugares donde se hablan de seres extraños y se ha llevado tan, a, tan al extremo que se ha dejado de lado la investigación real, los archivos. Para todo esto siempre hay que tener papeles, papeles y papeles. Y vosotros sabéis que, como bien he dicho, cuando los gobiernos se encargan de tapar todo este fenómeno, luego sale a la luz... Y los que sacamos este tipo de historias, pues parece que somos un poco antisistema. Pues la verdad es que no somos antisistema, todo lo contrario. Lo que queremos es que la gente conozca estos casos. Podemos reportar casos desde cuarteles militares en España, desde personas que han interactuado y grandes escritores que conocemos, como Benítez, por ejemplo, que ha hablado de estos seres y de grandes investigaciones reali realizadas por su parte, y de otros investigadores españoles que han hablado de seres extraños. Así que si hacemos un recuento de estos casi 1500 archivos, casi 1500 archivos que han salido a la luz, han ido, sal han, han ido saliendo a la luz, perdón, a lo largo de todos estos años vemos que aquí hay algo detrás pero también hay que reconocer la intencionalidad de ocultar todas estas pruebas aunque como se puede ver es imposible ocultarlo todo y de forma tan drástica así que hablando de seres extraordinarios seres sobrenaturales de origen desconocido Empezamos nuevamente esta serie de programas de misterio. Así que os lanzo esta reflexión. ¿Tú qué crees, amigo? ¿Por qué ocultan los gobiernos todo esto? ¿Por qué se desclasifica algo que viene con tachones y que viene tapados los nombres y que vienen informaciones muy delicadas? Vienen tapadas. ¿Por qué hacen esto? ¿Porque quizás sea falso o quizá tienen mucho que esconder? Así que amigos, gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.